Bienvenidos a una nueva cápsula de este tu canal, el maravilloso mundo del wrestling. Señores, no hay fecha que no se cumpla. Y bueno, pues me da gusto que Producciones AVE en su quinto aniversario, Ariana López Mateos, haya brindado una excelente función, me gustó, todos los luchadores se entregaron, ¿sí? Hay que reconocer cuando las cosas se hacen muy bien, definitivamente. Yo en diciembre, hice una semblanza, una cápsula, hablando de las posibilidades, eh, las posibilidades que viéramos pelón al fresero, yo lo dije, el fresero junior, Siempre anda con casquete corto Como espinosa paz Bien rapadito Nada que ver así como La melena que yo traigo <risa> Fíjense que Pues era un pronóstico Más que obvio Vimos a un fresero Como siempre Haciendo show Pues es parte del trabajo Tenemos que reconocer Haciendo una conferencia de prensa eh, Previo a a este aniversario de Producciones AVE, Arena López Mateos, donde decía, en redes sociales siempre van a opinar muchas cosas, amargados, dice que nos volvemos millonarios cuando hablamos de... Es que no nada más hablamos del fresero, es la primera vez que voy a hablar, de hecho. Siempre he considerado que el fresero trata de representar lo que es Las Viudas del Toreo, el Toreo de Cuatro Caminos, eh, NGD, la nueva generación dinamita, siempre lo ha dicho, ¿no? Es un hijo de un referee, en paz descanse el señor Fresero, un referee muy conocido, histórico, del Toreo de Cuatro Caminos, de las viudas del Toreo, de donde yo soy, claro. Y este... Pero me parece que el fresero, siempre lo hemos dicho una y otra vez, hay luchadores buenísimos, ¿sí? Hay luchadores leñadores también. <coughs> eh, ahora entiendo, ahora entiendo por qué siempre el fresero dice que es el negocio traumado, la aduana más difícil de pasar. Ahora entiendo por qué es el negocio traumado. ¿Es negocio perder la cabellera cuando tienes una cabellera muy escasa? Claro que es negocio. Digo, esa cabellera del fresero le crece en un mes. ¿Cuánto se puede llevar el fresero por su cabellera? Pues se va a llevar un buen cambio. No se va a llevar un millón como en AAA, claro. Pero, <coughs> ¿no le cae nada mal que 100 mil pesos? Digo, que estoy calculando, lo estoy asegurando. Me pareció muy buena idea, la gente abarrotó la arena López Mateos, claro. Se trata de que la gente se sienta contenta, la gente se sienta pues feliz. Se me hizo un evento barato, accesible para toda la familia. El boleto estuvo a un superprecio, por lo que vimos, por lo que yo pude ver. A través de WhatsApp, un amigo, como siempre, no tengo yo informantes, estaría mintiéndoles, pero sí tengo muchas amistades en el Estado de México, y un personaje muy querido por mí, que es un amigo de uf, de la infancia. Un saludo, mi querido Frank Dux. Eh, me dice yo voy a ir a la arena López Mateos, me parece que va a ser una función buenísima, quiero ver a los traumas, quiero ver a Demonio Infernal, al fresero. Me dice, ¿crees que caiga una máscara de los dinamites? Me, me preguntaba. Yo le dije, no creo, ¿por qué? No creo porque... Pues una máscara de los dinamitas para que la pierdan en AAA. Una máscara de la nueva generación dinamita no cuesta 20 mil, 30 mil pesos, ¿no? Creo que Cuatrero fue quien a la final de cuentas se queda con Fresero y pues gana Cuatrero, lo rapa. Se dieron, sí, se dieron, claro. Trataron de darle al público. Ese plus que se necesita para conquistar a la gente. Me da gusto por Producciones Ave, en su quinto aniversario, eh, que hayan programado estas luchas, estos luchadores que se entregaron, hubo lances previo a la lucha estelar. No me cae mal el fresero, no la verdad, creo que el fresero... Le hace falta afinar algunas cosas, lo veo un poco pasado de peso, es bueno, entró es valiente, claro. Creo que el fresero siempre ha buscado llegar a un lugar donde le paguen bien, él lo ha dicho. No quiero ir al Consejo Mundial, triple A, mi casa es la arena López Mateos, tengo prohibido pararme en la arena Naucalpan, bueno, sabemos que. De la arena Naucalpan se fueron porque les pagaban 300 pesos pero no hay que juzgar al fresero, creo que el fresero trata de darle a la gente un plus, no me estoy burlando del fresero, al contrario, quiero reconocerle que conecta con la gente, se entrega, sobre todo un luchador cuando se entrega, eso es buenísimo, a mí me gusta ese tipo de luchadores, que se brinden al público, que le den al público algo adicional de lo que siempre anda buscando la gente, la gente siempre busca... Hay esos luchadores que se brindan arriba de un ring. Yo conocí muy bien a su papá del, del fresero junior, lo conocí muy bien, llegué a entrar con él al toreo de cuatro caminos gratis, ya me conocía, me decía, ¿qué onda, cómo estás niño, quieres entrar? Sí. Y me echaba la mano para entrar a Ringside en el toreo, bonitos recuerdos con la gente que dices, ¿alguna vez...? Tuve el gusto de conocer a mucha gente, mucha gente me ayudaba a entrar a las luchas gratis al toreo de Cuatro Caminos. Creo que el fresero, pues, con el corte que tiene de espinosa paz, no le va a costar nada, ¿no? El pelo le va a crecer en 30 días, así como traía su corte de cabello, y creo que Cuatrero, pues, es un trofeo... Bueno, simbólico porque Cuatrero, pues tiene la idea de quitarle la máscara al rayo de Jalisco en AAA. Bueno, no sabemos si eso se va a llegar a dar en AAA, pero por el momento es eh, felicitar a Producciones AVE por medio de WhatsApp. Un amigo, yo estando donde estoy, me dice por medio de WhatsApp. Vas a ver la función. Y lo bueno que traía un iPhone, pues le das el zoom y ¡fum! Estábamos viendo pues todas las acciones. Las luchas más representativas, y me gustó mucho, eso es lo que busca la gente. Que le brindes algo diferente. Que no le brindes más mercadotecnia como lo hace AAA. La gente quiere ver luchadores que se entreguen como la puerquiza extrema, yo le he dicho, no es una facción de leñadores no pero está conectando con la gente y eso es lo que busca un promotor un promotor busca que la gente se siente identificada con esos luchadores que le atraigan sobre todo taquilla y sobre todo que haya un ambiente buenísimo y eso es muy rescatable, porque hoy en día AAA yo he estado cuestionando todo y para todo siempre estoy cuestionando a la caravana AAA, la verdad es que muchas veces me parece que AAA ha perdido tantas cosas que ya no llena ningún gallinero. Ustedes dirán, pero la arena López Mateos no es una arena muy grande, ¿no? Pero estaba llena, eso es importante para el empresario y sobre todo me da gusto porque así tienen dinero para pagarles bien a los luchadores que se brindan. Vimos lances suicidas, me gustó, que llegaron hasta dar a dos, tres filas de sillas adelante, dices, estos hombres quieren ganarse la gloria. <coughs> Perdón. Y eso es rescatable. Yo quiero felicitar a Producciones AVE por ver, eh, vaya, llevado a cabo esta magna función, muy vistosa, el fresero, yo lo dije, va a perder la cabellera porque no tiene cabellera y pues pagar una máscara pues es imposible. Que cayera una máscara de alguno de los traumas también era imposible. Los traumas son luchadores muy jóvenes que van comenzando y sería muy prematuro en estos momentos 2023 que perdiera la máscara un integrante de la nueva generación Dinamita, Cuatrero pues vuelvo a comentarlo, a su vitrina lleva una escasa cabellera, pero ya le da, <coughs> le va a dar este, sobre todo, un estatus, un pequeño prestigio, un historial dentro de su carrera, ¿por qué no? Y también felicidades este, al fresero, eso es ganar dinero, en esta vida hay que ganar dinero, claro. Con dinero eres y sin dinero no eres. El negocio traumado, ahora entiendo por qué es negocio traumado, felicidades Fresero, creo que te estás convirtiendo en el luchador del pueblo, eso es bueno, hace falta un luchador que sea del pueblo y para el pueblo, y ese es el Fresero Junior, el negocio traumado, nueva generación Dinamita, sobre todo Cuatrero, felicitarlo, saludarlo fresero, pues ya se lleva un cambio, eso es buenísimo y bueno señores, una función muy digna para el costo del boleto, claro, no le estoy echando flores yo aquí no le echo flores a nadie, soy bien ortodoxo cuando hablo pero hay que darle eh, la felicitación a la gente que llevó a cabo esta función y ojalá se sigan dando más funciones donde la gente se sienta conectada, eso es lo que queremos ver en la Lucha Libre Mexicana. Pues señores, sin más que decir, pues buenas noches, no quería dejar pasar esta oportunidad, estuvimos muy ocupados editando otras cosas para otro tipo de contenido, pero ya estamos de vuelta, estábamos ocupados, pero bueno. Pues sin más que decir, ahí nos vemos.